¿Estoy con Pita, me escucháis? Yes man me, sí. me lo con el like ¿Estáis grabando, no? Eh, sí, se supone que graba al final. ¿no? Estamos en esta es mi primera transmisión por Instagram, entonces estoy, desconozco un poquito la, la, la mecánica, pero en teoría al final, pues tenemos una hora para grabar, más o menos, una hora para, para hablar más o menos de lo que tengamos que hablar, y al final se graba y hasta después nosotros lo subimos a las otras redes sociales, ya con tipo. ¿no? Ya, que ya, pero está buena para jugar igual. ¿no? Sí, me gusta ese. Habrá que, ¿habrá que ya, ver cómo el formato, pues nosotros tenemos ya el formato ya establecido en. ¿en, que lo en, ¿Ah? ¿En, qué ¿En qué red estáis subiendo tú en Spotify? ¿En qué red estáis subiendo los otros programas, los anteriores? Yo lo subo por Spotify. Por Ibotus, ahí. En Spotify, sí. Ya, eh, eh, insisto, eh, no, no, no se maneja muy bien, pero hay un, en algún momento tendré que poner en, o agregar ahí como el. Hay que agregar los links. Para la gente, para que, pa que cache más o menos la... Ah, y, eh, yo tengo Recuerdo. lo tengo, que tengo a ti también, para por los míos, para cachar audiovisual. Dale, ¿Y dale, dale. ¿Por qué no cortamos para pa cachar si se grabó? Es que sabéis que ya se unió, Cali, de gente ya. ¿Cuántos tenéis? Yo tengo dos. <risa> yo tengo... No, yo tengo dos, tú y yo. No, pero mira, tengo, es que no sé, no tengo caleta Uno, dos, tres, cuatro. Ya cinco, ¿no? Cinco. no, ya, estoy, estoy, dale, dale. Estoy ya, por a, último, seguro que se va a grabar al final y que al final tendremos el, el resultado. Por último el live igual está bueno, pero no había, había que ser sincero, había miedo de parte tuya. <ríe> dale, dale, dale. Ahí, ¿no? ahí es el fondo. Ya, eh, en esta ceremonia yo trato de apertura y yo te gustó lo que te ha o ¿no? Dale. Ah, ah, sí, el papel, sí, el, el, el libreto, el libreto sí, que sí. me mandaste. Sí, Oye, sí, me encantó, me encantó, me encantó la, la simpleza, la simpleza ahí, y el poco formato y la, lo poco pulcro del formato. <risa> no lo voy a mostrar, ¿eh? pero me, encant, me encantó. ¿Te gustó la idea que te Sí, me no, vale, gustó. No, vale. vale. Dale, hagamos, hagamos el punteo que yo y tú. Yo lo que sí como, de, como te decía antes, cinco minutitos para yo hablar de las mejores películas y de, la, y de las películas de mierda, de, de, en resumen. En resumen. Este, no sé si te pinca, te puse como antes penúltimo porque así yo hablo, estaba pensando hablar como de, de dar una opinión, por ejemplo, del método que habíamos conversado que igual era buena y después tú cerráis con eso y dando películas y pasamos a lo del bofetazo. Dale, dale, dale. ¿Cuál bofetazo? ¿Cuál bofetazo? Dale, dale. Ya, bueno. ¿Qué eh... Puta, yo no sé, Llegué a hacer un extra, así me lo que me puse <risa> lo que tenía. Dale. Dale, dale, ahí Ahí está la, la, la gente que me sigue te empieza a conocer también. Sí, Qué hueón más. Qué hueón más empezará. <risa> Un huevo a los Ya empezamos con el por del tema. No, abre un poquito. Hablar un poquito en palabras generales del, de la ceremonia en concreto, más o menos qué te pareció, si la seguía antes... Quiere creer, mi Un poquito de palabras iniciales, de, de, de, de, en, en grandes palabras más o menos qué, qué, qué pasó con esta obra y por qué, qué, qué, qué pasó con este evento y por qué fue tan aburrido, o sea, tan tan dentro de los mismos Oscar. Óscar, ¿sí? El Oscar, bueno, bueno a mí me a mí no a mí me gusta ver películas pero no sé tan metido en la bola, la bola del Oscar y cuando yo veía películas cuando los ladrones de blockbuster pues, te cobraban por entregar la West tarter eh, que te salía tanta plata como arrendar las 10 películas guan, que tú yo, de hecho, me cagué a Blockbuster con Celu. Cuando caché que quebró, que a ah, este. Era. Ah, vale. Sí, yo, yo trabajé en Blockbuster y también fui parte cliente y, y también me los cagué muchas veces. Pero no, no. Porque, porque <risa> yo era un amante de cine. Pero esa, esa, esa era mi cosa. Eh. que cubre? Ah. Va a ser un. <risa> dale, dale, dale. Yo, yo creo que el podcast anterior lo agarraste porque te di para no, no te esperáis y encontré como yo. a ver dale dale que no, eh, grabamos, no, no, grabamos un podcast antes y se y se borró mágicamente Y yo, yo un podcast en donde yo hablé muy muchas tonteras ah, hablé, hablé muy muy fome si sí, hablamos de ojo que cerramos la web. no la verdad yo estaba en mi opinión y yo lo nunca lo he pescado, me llama la atención igual es que pasan ah, pero si me vengo culado mediocido no me, no me llega igual sí tiene una tiene un nombre que ahí. Pero viene el leo Caro, eh. o sea, me dio mucha risa. ¿Qué cosa? ¿Qué? hicieron el, el en vivo. Ese humor donde invitan a un humorista y te hacen pico. Ah, el, el, es que eso, eso a mí lo que he tratado de explicarle a mucha gente, que de repente se enojan mucho con estos humoristas que son muy agresivos y son muy pesados. Pero es que estos locos vienen de esta cultura, ¿cachai? El concepto sí, de como. libertad de expresión viene en la constitución de Estados Unidos, creo que es el segundo tercer punto, así ya. Es muy importante para los locos. Y en ese sentido, el pararte por ahí y decir lo que queráis, es, es parte, incluso hasta de orgullo de los locos. Y en ese, en ese bolón, en esa cultura, tienen el Toast. que No sé si lo pronuncio bien, ¿eh? estoy estudiando la pronunciación en inglés, ¿no? eh, el toast, El Toast que es, como, es como una fiesta, de un, de un homenaje donde le hacen a un personaje, que está generalmente de cumpleaños, lo ponen en el medio, y todos los amigos se suben a la tarima y empiezan a, a empapelarlo a chistes, ¿Cachai? A chistes pero muy pesado, muy muy, así como muy de, al límite. Y, y el hueón tiene que aguantarlo más. ¿no? ¿Cachai? Es como, parte, es como formar parte de algo. Y, y, y, y es por eso que estas ceremonias son tan agradecidas. Y es por eso que el combo de William Smith, vamos a hablar un poquito, un poquito el combo de Will Smith es tan raro, porque el chiste de, de, de Chris Rock es uno entre unos cianos de chiste que son muy parecidos entre sí y que son igual de insolentes igual de pesados. Entonces, por eso, fue, fue una ceremonia muy rara en ese, en ese aspecto. Y creo que el humor quedó muy en cuestión. Hay mucha gente que ahora se está preguntando por qué la ceremonia de los tiene que tener tanto humor. O sea, esa volada no. esa bolada en los años 60, no era así. Era una ceremonia súper brígida y de gala y toda la bolada. Ah, igual esta volada si, del humor viene a cambiar sí. ahora, ¿cachai? Es como ahora. Sí, yo creo que igual hay que ser. Sí, igual la volada del humor allá. Debe ser fuerte, que salta como de mura, pero no cacho, no cacho como de mura yo. Ahí el cubano, weón, hace mura yo, weón. Y el loco se sube en blanco, weón. Yo lo he visto una, unos videos, tipo, un weón, estaba con una mina. Y el loco le tira una talla, y el loco le tira una cerveza, weón. pero te chalo, weón, le cagando, weón. Ah, sí, ese rollo de humor allá que tienen los locos, yo creo que de repente puede que esté de moda, yo desconozco a la wea pero es muy fuerte, es muy fuerte. Hay pares que tú ni siquiera te pagan. Tú tirás un par de, tenías un minuto, hueón, para tirar la talla, weón, y son diez hueones más. Claro, pues sí, pero, sí eso, es, pero, es, por eso pero está muy metido en la cultura, y, y, y, y hay gente que le incomoda mucho, pero es que eso es como, forma parte de, de, de ellos, ¿cachai? De, acá no es tan no están, no están patente eso, no están tan patente. Igual yo creo que a es como de la, de la cultura, ¿no? ¿Sí? muy es Oye, pero sí, bueno, Oye, bueno pero hablando, hablando un poquito del combo, que es que sin el combo no estaríamos los ¿cachai? Así de forma estuviéramos, así de... Y, y, y, y la ceremonia anterior estuvo también muy horrible, pero la ceremonia anterior se explicaba por la pandemia y por esta volada como sobria que tenía que pasar. Entonces pasaba la viola por esa weá, pero esta ceremonia en particular, eh, ocurrieron, ocurrieron muchos hitos dentro de la ceremonia y, ¿cachai? Como dijo, no le importa a nadie, mire, el, hubo una reunión del padrino, 50 años, ¿cachai? ¿Qué esto esto ah. se reunió en escena, ¿cachai? Toda la huella, se reunió el equipo de Pulp Fiction para darle un Oscar a Sammy Jackson. Nadie se acuerda, Samuel Jackson ganó un Oscar, honorífico, para los que, que no cacharon, ¿cachai? Oh, ¿Por qué? No sé, no sé, porque en realidad Samuel yo, Samuel Jackson muy buen actor, muy buen actor oh, bueno, es como darle un poquito, es como darle un premio a Machete, por hacer siempre el, el, el, el personaje de Machete que, que, estaría, que estaría bueno, bueno. igual darle un Oscar a Machete pues, por ser Machete, pero pero ganó un ¿no? Oscar, ¿cachai? el tema eh, la presentación de los latinos de No se habla de Bruno, que también es estuvo muy polémica porque fue como como que les dieron un espacio a los latinos para que hicieran algo en los Oscar y resultó una volada muy gringa, una mirada muy gringa de cómo somos. Tú, pues, ah, tú, casi casi <risa> faltando el perfil. ¿no? Claro. Yo creo que la, la, la, la, la velocidad de los huevones es como que nos baja de México. Fue <risa> pues ahí, como que todo lo, lo mezclan todo con México, y le dicen Colombia, y no... no no, sí. ah, de, México, claro, no, no no. Ah, al sur de México. Claro, si no. Sí, bueno, ¿seguiré en el Senatas? ¿Viste Encanto? Sí, pues voy a hacerle buena. ¿Dónde está Bruno? ¿Dónde está Bruno? Sí, bueno, la canción me tiene así un poquito, pero bien. Pero bien. No, pero. ¿Dónde está Bruno? En la. Es que, no, en la animación de en la animación de los bailes de, lo, de, lo, de los colombianos de la, de, en la película de Encanto, los hueones como que trataban, el, la loca sobre todo se ponía hacer unos pasos y unos pasos muy latinos, ¿cachai? Y los hueones no la animaban así bien, ¿cachai? Como que no, no quedaba bien. ¿cachai? Y es como es un poquito el reflejo de que los estadounidenses, por mucho que traten, no se pueden meter en el, en el alma del, del, del, de los demás, porque, Es como siempre una interpretación. No es a porno de la, de, de la imagen que tienen de, de, los, de los otros, que están en su mundo, están en su mundo. Eso lo hace tan, tan bueno, tan gringos de mierda y, y tan interesante a la vez como para pa una cultura que de verdad es como que se va, se va a tope con no, todo, el, Entonces, el, es muy el, divertido, esto es muy divertido. El gringo promedio de pensar que todo de México para abajo es todo México, <risa> México, claro, México y México del Sur, y, claro, no. Pétaco. Pétaco, Pero, Chile, yo, ¿no? No, no entienden No entienden, es Chile, al, al, al sur de, de América. No, no. Aquí. En claro, sí. el mismo continente. Chile. No huevo, país. Aquí, claro, claro. Chile con carne. Chile con carne. No tiene no nada que ver con el Oscar, ¿ah? Pero que salió esa talla del, hicieron, van a, un, fueron a una plaza en Europa a preguntar, eh, ¿qué sabías tú de Chile? cerca de Chile y, y a, a los europeos en general y la respuesta más alta así como un 80% fue a ah, Chile, chile con carne ¿De sí. ¿De por un plato mexicano ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? el plano mexicano es más conocido que, que, que todo un país lo que es como paragrafo pero, no, pues pero que... bueno. ah, era, una, era una talla, era una talla que no había conocido.